Antioquia. Turo es un distrito de Colombia, localizado en la subregión de Urabá, en el departamento de Antioquia. Fue declarado por Ley de la República 1883 de 2018, Distrito Especial, Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial. al Norte con el Mar Caribe y los municipios de Necoclí y Arboletes. Al este con los municipios de San Pedro de Urabá y Aparteo y con el Departamento de Córdoba. Al Sur con los municipios de Carepa, Chivoró y Mutatá. Y al Oeste con el Departamento de Chocó. Recientemente fue iniciada la construcción del puerto de Antioquia, un terminal multipropósito que busca acercar el interior del país a la actividad portuaria y a su vez acercar la economía colombiana a las principales rutas marítimas de mercadeo. El 12 de mayo de 2019 inicia la construcción del puerto PCC, en la Bahía de Turbo, una alianza público-privada entre el gobierno colombiano y la empresa surcoreana Bundei. recibe su nombre por lo turbio del agua del mar se lo ha conocido también como pisici y como bodega pisici recibe el apelativo de la tierra del cangrejo y el banano por la abundancia de estos dos recursos La historia de Turbo comenzó con la llegada de los conquistadores españoles al Golfo de Urabá en 1501. Formaron parte de esas expediciones Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa. Después de una importante secuencia de saqueos, incendios y asesinatos de indígenas, la zona fue abandonada a su suerte durante varios siglos. A finales del siglo XVIII, la zona ganó prosperidad ante la reactivación del comercio. De Después, bajo la administración de Tomás Cipriano de Mosquera, fue elevado a la categoría de distrito parroquial. En 1848, el municipio quedó a la jurisdicción de la provincia de Antioquia, aunque en 1850 pasó al Chocó y, seis años más tarde, a la jurisdicción del Estado Soberano del Cauca. Finalmente en 1910 se reintegró en Antioquia. En enero de 2018 el municipio de Turbo se desniveló a distrito portuario, logístico, industrial turístico y comercial de Colombia mediante la ley 1883 de 2018. El municipio de Turbo se encuentra localizado al norte del departamento de Antioquia en la llamada zona del Urao Antioqueño el municipio se encuentra bañado por el mar Caribe y el río Atrato tiene una extensión de 3.055 kilómetros cuadrados además cuenta con aeródromo Gonzalo Mejía, no está en funcionamiento un proyecto de puerto internacional y una carretera que lo comunica con la capital departamental Medellín El municipio vive principalmente de la explotación agrícola, las plantaciones de banano y plátano, con la actividad principal, la que más personas o con más divisa genera en los últimos cuatro años. La actividad se ha visto desfavorecida por la revaluación del peso colombiano frente al dólar, lo que disminuye fuertemente los ingresos de la zona. Algunas otras actividades primarias son la explotación de la selva chocuana y la pesca y la ganadería extensiva. La ciudad cuenta con un puerto de pasajeros que tras de su modernización se comunica vía acuática con el departamento de Chocó y los países centroamericanos y está comunicada con las demás poblaciones del Golfo de Urabá y de la Cuenca del Atrato por medio de embarcaciones de menor tamaño vía terrestre está comunicada por el norte con los demás municipios y ciudades del Caribe colombiano y por el Sur está comunicado con el municipio más cercano, apartado y de demás municipios y ciudades del interior del país internamente al ser el municipio más grande de todo el departamento de Antioquia cuenta con vías principales y secundarias que comunican su casco urbano con los corregimientos y veredas que este pertenece en la zona urbana, cuenta con servicio de taxis y la gran mayoría de sus pobladores se transportan en motocicleta. Además, se espera la remodelación del aeropuerto Gonzalo Mejía, ya usado en su pasado por distintas aerolíneas como Cabina y con conexiones a Barranquilla y Cartagena. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.